El Café Mundial es una iniciativa que llevamos ya como cinco meses, es un día al mes, y queríamos recuperar un poco la idea de la tertulia, ¿no? Eh, tertulear un poco sobre temas de geopolítica, de situaciones mundiales, más o menos calientes, más o menos que están en este momento en el debate. Eh, Emma, el teléfono aquí, por favor, le puede. Es que se escucha mucho. Eh, la idea es siempre invitar como alguien del terreno en los diferentes aspectos que hemos tocado hasta ahora, pues eh, hemos estado en Chile, hemos estado en, en Estados Unidos, hemos estado en diferentes momentos. Hoy nos parecía importante hablar del tema de, de la frontera Colombia-Venezuela. El tema de Venezuela siempre da un poco de pánico programarlo, porque como es un, un, un espacio trincheras, ¿no? en, en todos los sentidos, es como la política española, pues el tema venezolano es una trinchera, ¿no? parece que está a favor o en contra sin matices. Y nos parecía interesante pedirle que participara hoy a alguien que tiene matices. Eh, Jesús Flores, que con quien vamos a contactar, es eh, un defensor de derechos humanos histórico en Colombia, eh, muy reconocido en el país, es además decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, eh, y justo estuvo el fin de semana en Cúcuta, el fin de semana famoso el día 23 de febrero, no sé si lo tenéis claro, pero el, el autoproclamado presidente eh, Juan Guaidó eh, y eh, apoyado por algunos países eh, decidió que era el día de la entrada de la llamada ayuda humanitaria. Eh, y eso supuso un conflicto importante en un punto muy concreto de la frontera. Eh, colombo-venezolana. Hay que aclarar que la frontera colombo-venezolana es gigante, son miles de kilómetros, pero todo se concentró estratégicamente en un punto cerca de Cúcuta, que es eh, la, una de las ciudades fronterizas de, de Colombia con Venezuela, y allí estuvo él, y lo que le hemos pedido un poquito es que nos, nos cuente su percepción y también que nos dé un poquito de contexto. O sea, que conoce muy bien todo el país, que conoce muy bien las relaciones históricas colombo-venezolanas y el momento que vive Colombia también con él con la presidencia de, de, de Iván Duque, que cuando fue, ganó las elecciones, su primer viaje al día siguiente fue a Washington, a Estados Unidos, y no habló de Colombia, sino que habló de Venezuela. Fue muy interesante, ¿no? No, ¿no? Colombia no estaba en la agenda. Entonces, bueno, eh, contamos con él. Él tiene como media horita nomás, porque, pues, le de ganó una universidad y está trabajando, nos ha abierto el hueco. Yo le he dicho que nos cuente un poquito, tendremos espacio para un par de preguntas, y luego la idea es que podamos conversar entre nosotras eh, un poco lo que, lo que nos parezca adecuado. A ver. Queremos que no haya los... Sí. Los de directo, la emoción de... La sí, todos los cafés de han fallado. Sí, nada, pero está... Bien, ¿Hola? hola, Chucho, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Bien, eh, espérate un momento que regulemos tu voz, lo tienes ahí, un poquito ahí quizá, ¿no? Eh, ¿Tú nos ves? Sí, yo veo a veces borroso, a veces claro, pero bien. Es que somos gente borrosa, no te preocupes. ¿eh? No. Bueno, ya les he, hemos hecho una pequeña introducción, eh, Chucho, sobre un poquito el tema y sobre quién eres tú. Y les contaba que tú has estado el fin de semana, el, el famoso día 23 de febrero y demás, en Cúcuta y que, bueno, conoces de sobra el, el, el contexto y, y la realidad en esa frontera y, y las relaciones entre Colombia y Venezuela. Entonces, bueno, invitarte a que nos cuentes un poco y a partir de ahí ya vemos con el tiempo que disponemos si nos da tiempo hacerte alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches allí. Y de nuevo pues, agradecerla con para poder compartir esta reflexión. ...y también agradecer el interés tienen ustedes por el tema de esta problemática aquí en Colombia y en Venezuela. Como decía Paco, decía que en la semana pasada, tuve una reunión con mi compañera, con eh, y haciendo una... Eh, no ...un servadonía, tampoco era, digamos, haciendo algo... Chucho, del, perdona, perdona que te interrumpa un momento. Algo está moviendo que suena muchísimo. No sé si hay algo al lado del micrófono o... ¿No? Bueno, voy a mirar. Vale, ahora bien. Entonces, sí, ustedes decían que sí, efectivamente el fin de semana pasado eh, tuvimos la oportunidad de estar allí en la frontera y realmente pues pudimos constatar que lo que manifestaban o lo transmitían los medios en masivo de información en directo eh, sobre los hechos de la frontera pues contrastaban bastante con... Lo que también se podía observar, por lo menos en lo que estábamos nosotros allí presentes, que era el puente Simón Bolívar, que es la principal frontera o el principal paso fronterizo de Colombia y Venezuela. En ese lugar hay que entender que la frontera colombiana y venezolana es muy grande, tiene alrededor de mil kilómetros, un poco más, y obviamente muchos pasos eh, no formales eh, de esa frontera, pero este es el paso el puente Simón Bolívar bien Cúcuta, digamos más histórico y que mayor la afluencia del público eh, continuamente. En este orden de ideas pues, quisiera como, eh, con, eh, afirmar que la situación de, de esa frontera tan grande y tan compleja eh, con Venezuela pues siempre ha sido, digamos, como de, de doble eh, dirección, de una parte en, en la población, como en la inmensa mayoría de las fronteras de acá del continente, hay mucha cercanía entre la población colombiana y la población venezolana, se comparten muchas cosas. Fundamentalmente porque se comparte familia, porque Colombia ha sido un país que ha migrado durante muchos años continuamente hacia Venezuela, y se calcula que hay alrededor de por lo menos 4 millones de personas. Eh, venezuelas colombianas o de origen colombiano y porque además pues, las relaciones comerciales han sido bastante fluidas a lo largo de la historia entre Colombia y Venezuela entonces es una frontera bastante activa, de bastante eh, cercanía y de mutua necesidad pero por otro lado, al mismo tiempo es una situación fronteriza que en el contexto de situación conflictiva que vive Colombia el conflicto armado interno que aún no hemos podido transformar, menos aún entre paréntesis, cuando ayer en el Consejo de, de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el representante de Colombia dice que en Colombia no hay conflicto armado interno y que se niega la, esa existencia, pero cierro si ese paréntesis. Eh, eh, en medio de esa eh, situación conflictiva de Colombia, pues las fronteras, todas las fronteras que tiene Colombia con Brasil, con Ecuador, con Perú, con Panamá y obviamente con Venezuela pues ha tenido mayor o menor intensidad de impacto en ella sobre el conflicto armado y además el otro cáncer o problema complejo que tiene el país que es el tema de la, del narcotráfico, la producción de, de cultivos de uso ilícito entonces ha hecho que todas estas fronteras eh, se hayan complejizado desde el punto de vista de la ilegalidad, de la inseguridad y, eso hace que en particular lo que es la zona allí de Cúcuta, es decir, del departamento del norte de Santander, que limita con el estado de Cáchira, pues eh, eh, particularmente esa, esa región pues, ha sido muy conflictiva, porque allí, en todo el norte de ese departamento norte de Santander, es donde eh, una de las expresiones del conflicto ha estado también muy agudo, en Colombia, tanto cuando estaba antes en el parque, como con la continuación del ELN entonces digamos que es una frontera que, que marca esas dos cosas. pero además hay que tener en cuenta que esa frontera también ha estado históricamente vinculada con el contrabando eh, Venezuela eh, siempre importó eh, productos eh, industrializados a unos precios bastante económicos de tiempo atrás y ciertos productos para los colombianos siempre ha sido muy fácil de adquirirlos en Venezuela, y me no dice lo que ha sido la producción alimentaria, todo lo que es productos de abastecimiento básico de alimentos, pues los venezolanos históricamente habían venido a Colombia a abastecerse de ellos, porque les salía mucho más económico, dado que era muy ventajoso el cambio del Bolívar con relación al, al, al, al peso colombiano. Hoy en día se han invertido los goles porque. El peso colombiano vale más que el Bolívar, y por lo tanto es una frontera que en los últimos años, particularmente en los últimos cinco años, podría decir, eh, ha estado muy afectada por lo que los venezolanos llaman machaceros: es decir, aquellos colombianos y colombianas que pasan la frontera, compran productos venezolanos muy baratos. Eh, sobre todo el sistema de alimentos y medicamentos, y los traen a Colombia para venderlos a un mayor precio. Eso hizo que, en parte, no, eso no lo explica todo, pero sí en parte contribuyó a ese desabastecimiento que, que se fue eh, adelantando en, en Venezuela. Entonces, digamos que ese es como el marco genérico, y en esa misma dinámica de contrabando hay un producto... Eh, eh, digamos que estructura el contrabando en esa frontera y es el petróleo o la gasolina porque Venezuela históricamente ha tenido el precio de la gasolina muy muy barato prácticamente comparado con el precio que hay en Colombia o en otros países de la región prácticamente regalado en el acceso al, al consumo de la gasolina el, el consumo diario y por lo tanto muchos venezolanos también y colombianos adquirieron esa práctica de ir a conseguir de manera eh, ilegal, bueno, legal en Venezuela, la compra de, de, de esa gasolina y traerla de manera ilegal a Colombia. Entonces, es una manera también de, de sustento, no de grandes cadenas mafiosas, sino de las familias, de mucha cotidianidad de, de, de, de, de Venezuela, de, de gasolina de contrabando, que popularmente en Colombia, allá en Cúcuta particularmente, lo llaman pipineros, porque este Pimpina es el nombre que se le da la, a, a la vacina donde se hace la gasolina entonces por eso se le llama pimpinela Dicho todo esto, pues la crisis que se ha dado en el presente eh, con el, eh, el gobierno actual del de señor Maduro, el heredero de, del gobierno del señor Chávez, pues ha puesto en evidencia mmm, cada vez más una, una situación bastante preocupante y que en ese contexto pues ha, ha mm, digamos así, tensionado también unas visiones y unas formas de concebir la política eh, en el continente y por eso es muy significativo el que en este momento crítico económico de Venezuela agudizado fundamentalmente en los últimos tiempos por el bloqueo económico de Estados Unidos y de algunos países de Europa a, a esta economía más eh, las situaciones complejas que también tiene esa economía interna porque es una economía que históricamente ha, ha dependido del petróleo y por lo tanto también ha dependido de muchas importaciones de alimentos y, y de productos eh, de los ojos eh, pues hace que tenga en sí misma una fragilidad por depender tanto del petróleo entonces, ¿qué es lo que significa la crisis en este momento? ¿o por qué hay tantas... Eh, ya mismo lo así, eh, llamados de atención, preocupación y ataques abiertos al gobierno de, de, de Maduro. Pues porque desde el año 98, que asume el poder del chavismo a través de, del presidente Hugo Chávez, pues lo que se puso en evidencia en un país como Venezuela es que efectivamente la imagen que Venezuela tenía de ser el país rico de la región, eh, por eso era que los colombianos eh, o no migrábamos hacia Venezuela porque evidentemente circulaba muchos productos y, y, de, y, y, y, y de también facilidad de generar trabajo y, y Escondía otra realidad y es que eso no era una realidad que eh, fuera accesible para para muchas personas, para muchas eh, eh, familias y, y, y redes y comunitarias y lo que hace el chavismo entre otras cosas pues, es poner en evidencia que sí hay una gran brecha social, que sí había una gran exclusión económica y social en Venezuela y que había una gran corrupción de la parte administrativa en el manejo de todos los recursos públicos, fundamentalmente del petróleo. Y pues, el tratamiento de eso eh, me parece que es lo que no ha sido adecuado porque el evidenciarlo mm, se hizo de una manera tal que llevó a una tensión muy, muy, muy fuerte, a una polarización muy grande, eh, por las formas como se quiso tratar de superar esas brechas. No obstante, los beneficios que desde el gobierno eh, chavista, tanto de Hugo Chávez como de Maduro, pudo obtener las poblaciones. Soy testigo directo en varios casos de allá de venezolanos cuando he ido en otros momentos a, a visitar, incluso algunos familiares que tengo allí, de que eh, las acciones. Sociales de, de ese gobierno o de ese, de ese régimen desde el año de hacia acá, pues son es evidentes para mejorar viviendas en muchos momentos, para mejorar el acceso a la educación, es decir, hay una notoria actuación de ese régimen en, en años anteriores. Por lo tanto, el, la región fue muy impactada positivamente por el chavismo, ustedes lo saben, gracias a ese a esa acción del, del movimiento bolivariano, eh, venezolano, pues otros países en América Latina pudieron ver que efectivamente a través de la vía electoral y asumiendo los mismos instrumentos que tiene establecido el sistema capitalista y de, llamado democrático, pues era posible acceder y buscar cambios. Y eso hizo que efectivamente en Bolivia se motivara. Eh, un movimiento como tal, lo mismo que hubo en, en Argentina y en Ecuador y en eso de menos. menos Colombia, porque en Colombia, eh, en, a pesar de los cambios que hubo en el continente, por eso, finalizando los años 90 y, y toda la primera década del 2010, pues nosotros estábamos sumidos en una crisis humanitaria muy profunda de la cual no hemos podido salir aún, estamos en camino, eso es verdad estábamos unidos en una crisis humanitaria por la regulación del conflicto armado un conflicto armado que también en el tiempo del señor Uribe el presidente Uribe entre el año 2002 y 2010 también tomó la política de decir que no había conflicto armado pero que había una amenaza terrorista y que por lo tanto la principal víctima era el Estado y que todos deberían unirse a él y eso hizo que se generaran pues, una serie de acciones que él la crisis como Colombia está en ello y su principal obstáculo eh, para que se eh, interpretara que podría avanzar en esto, eh, en superar la situación pues, después de crisis humanitaria, era que se reconociera el conflicto para poder avanzar en superarlo. Pues veníamos de ello, en los últimos dos gobiernos anteriores de, de los Santos, de reconocer que había conflicto y de un proceso de paz. Y que para poder Colombia avanzar en el proceso de paz, era necesario tener el apoyo de dos aliados. Eh, aliados para poder avanzar en que eh, las circunstancias eh, acertaran y tuvieran confianza en una negociación, que eran Cuba por una parte y Venezuela por la otra. Sin la participación de, de Cuba y la participación de Venezuela, el proceso de paz con la guerrilla de la hubiera sido imposible. Lo mismo que el acercamiento que se tuvo con el ELN y la apertura de la mesa que, que se dio durante la, la última etapa del gobierno Santos. Entonces, poder superar ese conflicto armado interno necesariamente tocaba contar con la Alianza de Venezuela, por diferentes razones, pero la fundamental porque eh, ayudaba en términos logísticos para que todo el desplazamiento de, de los insurgentes hacia los lugares de negociación, como también las acciones humanitarias que allí se extendían se pudieran dar, pero por otro lado también por el acompañamiento político que eso hizo que los movimientos insurgentes pues también, como ya mencioné, tuvieran confianza. Como llega este gobierno, eh, y que desde de su campaña política asumió que el proceso anterior de paz no iba a continuar como estaba previsto, sino que había que hacerle grandes ajustes, empezando por la justicia transicional, y que la mesa con el LN no la iba a continuar, cosa que lo evidenció de muchas maneras hasta que hasta que la tierra, definitivamente y ayer como mencioné hace un rato en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma de que no hay conflicto, o sea, vuelve al tema del periodo anterior de un nivel, eh, por eso decimos en Colombia que estamos en el periodo de un nivel 3, eh, hace que entonces el principal obstáculo para que Colombia pueda afrontar esa situación y declarar de que la, el combate hacia las insurgencias que aún pervive que es la del LN se haga en el marco de un no conflicto, eh, sino en el marco del terrorismo, entonces es poder desde pues, esa base a, a, judir, a denunciar a Venezuela como patrocinadora del terrorismo, sí. porque eh, acompaña y apoya al LN en esas negociaciones, porque se le acusa de estar recibiendo de refugio a esos insurgentes. Y, desde esa perspectiva, poder el segundo plano es unirse, alinearse con la política norteamericana de eh, efectivamente acabar de derrumbar eh, ese modelo eh, que está establecido en Venezuela, que obviamente hay un sector que, que está en desacuerdo y, y que llama la llamada oposición, y que busca unas alianzas externas para que eso se dé. En ese sentido, y con esto podríamos eh, como terminar esta de primera parte, pues entiende esta actuación que ocurrió el fin de semana anterior, que hay que advertir que eh, es el resultado de un, como decimos, alistamiento o de una preparación o de un calentamiento de la opinión pública colombiana para, así como algunos sectores, cuando dijo se el periodito del 2 de octubre del 2016, manipularon las conciencias. Para que salieran a votar con radio contra las partes, se de previsito, La misma estrategia la están empleando ahora, meses atrás, seguidos, los medios masivos de información en Colombia, sobre todo Caracol, o sea, el grupo Prisa, porque depende del grupo Prisa. Eh, el el, el, el, el, el, el, el del grupo Prisa. Eh, RCN, que es la otra cadena radial y televisiva de, del otro bloque económico importante en Colombia, del Pío Supervisor Lunes pues y otros medios escritos, pero esos dos que son radiales y televisivos, no han dejado día a día de estar enradeciendo, como decimos, el de ambiente para que los colombianos eh, cojan rabia contra Venezuela. Y entonces eh, el argumento es que el, el, la crisis humanitaria es el reflejo de un gobierno que es una tiranía y que por lo tanto hay que... Es, Buscar la manera, ya, eh, reduciendo todo a que quitando al, al tirano todo se va a arreglar. Y esos meses anteriores de ese calentamiento eh, y alistamiento, pues lo puso este presidente colombiano eh, con el nombre de que eh, se le iba a hacer un cerco diplomático. Y que entonces a través del llamado cerco diplomático se podría correr al presidente para que se cayera y la estrategia fundamental del cerco diplomático eh, el 10 de enero cuando toma posesión maduro pues comienzan a crear un ambiente en el famoso y grupo de Lima eh, liderado por Estados Unidos, donde también está Canadá eh, varios países de América Latina mmm, menos México que no está de acuerdo con, con lo que se concluye el en Uruguay es decir que efectivamente lo que hay que hacer es una intervención diplomática eh, Venezuela surge esta autoproclamación del señor Guaidó eh, y inmediatamente reconocerlo mm, y luego bajo el argumento de la ayuda humanitaria liderar la intervención eh, hacia Venezuela eh, con las amenazas y abiertas expresiones del gobierno norteamericano que ha estado visitando con diferentes funcionarios en los últimos meses Colombia y en cada una de esas visitas siempre dejando eh, la puerta abierta para la intervención militar. En la última de las visitas ocurrió el lunes pasado con el vicepresidente eh, de Estados Unidos, que viene a seguir afirmando que están todas las cartas abiertas, todas las posibilidades, todas las opciones contra Venezuela. Por consiguiente, la pretendida acción de llevar a yo humanitaria a hacia Venezuela, pues era la punta del acta para pensar que, como la gente se supone, está en altas. Eh, crisis alimentaria y de acceso, de falta de, de, de acceso a la, a la salud, fundamentalmente, pues con la anunciada eh, y supuesta ayuda humanitaria, porque no lo es en el sentido estricto, es una acción sí. claramente que, que rompe la, eh, el concepto de la de, de la imparcialidad. De la imparcialidad eh, pues probablemente ellos presumieron que la gente se iba a lanzar en masa a a que se introdujera esa ayuda humanitaria, que es provocar un lanzamiento popular contra el, el, el, la fuerza pública o, o la, la Guardia Nacional Venezolana, y que por lo tanto la Guardia Nacional Venezolana, al ver ese levantamiento popular, pues iba a, a dejar de respaldar el gobierno de Maduro y estaría triunfante el señor Gordó acompañado de Duque y el señor presidente de Paraguay y el de Chile, que vinieron a aplaudirlo aquí y a acompañarlo en él. Pues política errada, visión totalmente fallida. Primero, como lo pudimos constatar este fin de semana en la frontera, la gente que estaba venezolana eh, respaldando, que sentaron esa ayuda, fue la gente que manipularon también a través del concierto que se programó en la frontera colombiana el día anterior que facilitaron la entrada de miles de, de esas personas y luego quedaron atrapadas aquí en Colombia porque al darse lo que ocurrió el sábado y el domingo que se el gobierno colombiano obligado a cerrar la mira frontera pues, quedaron atrapadas unas eh, personas a, a, a, ahí en Colombia y segundo, no hubo ningún levantamiento popular al contrario, lo que hizo el, el, el, el, el movimiento chavista, obviamente liderado por el gobierno eh, fue salida de las calles a, a, a manifestar su apoyo al señor Maduro. Eh, las desacciones que se esperaba que hubieran masivas de la fuerza pública no ocurrió. Lo que está constatado es que efectivamente ese día unos dos personas de la guardia eh, pasaron a Colombia, luego otras cinco, eh, pero sin embargo los medios hoy en Colombia registran que hablan 360. No hay evidencia de que sean 360, no, no, no se contacta por ninguna parte que haya esas declaraciones, aún no están comprobadas, pero siguen afijando esos los medios. Y entonces, eh, ¿cuál es el fracaso de esa política por ahora? Porque no hay que descartar la intervención militar, por eso estamos imponiendo o, o, o motivando a que haya mayor conciencia, que se le cierre el cerco a, al señor eh, Trump para que esa puerta de la, de la intervención militar abierta nunca se abra, al contrario que se le cierre esta posibilidad pero eh, no contaron ellos con que el chavismo existe, no contaron ellos con que efectivamente eh, la fuerza pública venezolana está mayoritariamente a favor de Maduro, y es una fuerza pública que históricamente, en el contexto de la región, hay que anotarlo, ha sido una fuerza pública nacionalista, o sea que nunca ha estado patrocinando, ni apoyando, ni insinuando intervenciones militares, ni mucho menos en su propio territorio. Entonces, todos esos elementos no fueron calculados y hoy estamos con un resultado tal que Colombia, lo que está haciendo el gobierno de Duque, siguiendo patrocinando a 40 50 personas que si que también pudimos contratar el domingo allí y que según otras informaciones sigue estando allí y además lo dicen también por los medios masivos, que si los medios masivos no más que 40 o 50 es porque relativamente probablemente serán menos ya hoy, hoy que el jueves que siguen encapuchados desde Colombia, eh, lanzando bombas molotov a la policía venezolana, la policía colombiana está ahí viendo cómo en el propio terreno colombiano se arman esas, esos artefactos. Eh, por lo tanto, lo que está quedando en evidencia es que el gobierno de Duque, a través de la agencia de la policía colombiana, eh, está facilitando un ataque desde Colombia a, a, la, a, la, a, la, a la fuerza pública venezolana, y por lo tanto, generando allí eh, una situación de abierta intervención. Termino diciendo algo muy interesante: y es que el día de ayer el, el alcalde de Cúcuta da una declaración al, a la prensa, y en esa declaración, eh, pues él expone, le pide al gobierno de Uruguay que por favor termine eso, ese comportamiento, porque lo que está quedando en evidencia es que se aumenta la crisis humanitaria, pero en Cúcuta. Porque como la economía, eh, la economía venezolana, la economía de Cúcuta depende. Se acabó. ¿Sí? Aló. Sí, como sí. la economía cucuteña depende en gran parte de ese intercambio comercial del que hablaba y en este momento la frontera está cerrada, pues el alcalde dice, el señor presidente, termine con eso porque nos está asfixiando a nosotros. Y no nos obligue a participar en una intervención en la que los que estamos que no han pensado, somos la gente de Cúcuta, eh, y que le quita el total respaldo y apoyo a, a la política presidencial frente a Venezuela. Entonces nos marca de que, como una autoridad local que en nada se le puede acusar de ser de izquierda, porque es el alcalde, al contrario en las elecciones de octubre pasado se le acusó de oponerse a facilitar si quiera Petro, el, el, el candidato de la izquierda, que hiciera campaña política en Cúcuta. O sea, no es la menor sospecha de que ese señor sea de izquierda y, y sale a oponerse claramente al señor Duque ayer, porque el impacto que inmediatamente está teniendo él sobre Cúcuta. Entonces se termina diciendo deje que esa ayuda humanitaria o de esos elementos que hay allí se repartan entre los de gente de Cúcuta y entre los venezolanos, porque estamos siendo afilados nosotros. Yo dejaría así como para empezar y si te algún comentario, pregunta o también contradicción. ¿sí? Eh, Chucho, yo voy a abrir un espacio, yo sé que tienes que ir en apenas 10 minutos, entonces voy a abrir un espacio para que haya un par de preguntas si queréis, o un par de dudas, o un par de eh, matices, lo que queráis. Si no, yo pregunto, pero ¿alguien quiere eh, plantear algo? Yo, en sí. un chelito, vale. ...en internet una, una noticia de que la, la propia Cruz Roja y Caritas denunciaban sí. esa, ese sistema, sí. Sí. Así, entre comillas, humanitario... que denunciaban que iba que tenía un sentido político y que no apoyaban esa... Eh, Chucho, igual no has escuchado porque está un poquito lejos la persona... ...lo que está pensando es que, que habían leído en algún medio que... Que el CICR, Cruz Roja Internacional y, y Caritas habían denunciado eh, algo que tú planteabas ahí de pasada, que realmente no cumplía con el carácter de ayuda humanitaria, ¿no? ¿Podrías matizar eso? Sí, esa es una manipulación que abiertamente hizo Estados Unidos y que le continuaron o no, le respaldaron Colombia y los otros países, como Paraguay y, y Chile, en decir que se ayuda a entrar ayuda humanitaria. No tienen ningún visto de ayuda humanitaria, porque primero. Está reconocido por los acuerdos internacionales que hay organismos que son los que están, digamos, facultados para eh, caracterizar y hacer la entrega humanitaria. Entre el primero de ellos, por la el Cruz Internacional y las agencias de Naciones Unidas propias para ellos, como la Agencia de los Refugiados o u Ocha u otros, ¿cierto? Segundo, porque una ayuda humanitaria tiene que tener el carácter de imparcialidad, tiene que tener el carácter de neutralidad y tiene que efectivamente ser eh, a, a, llevada en una situación en la que eh, no mm, intervenga ningún condicionante para que el beneficiario sea realmente quien lo necesite. Por eso, tanto Cruz Roja, la misma Naciones Unidas, la misma organización de la Iglesia Católica llamada Cáritas salieron a decir que eso no era una ayuda humanitaria, porque era, ante todo, unas acciones de intervención política. Y segundo, porque eh, se estaba usando ese nombre para manipular eh, la conciencia ciudadana. De hecho, ya en el, el mismo lunes ya dejaron de hablar de ello humanitaria y empezaron a hablar de que unas acciones humanitarias. Entonces, claro, eh, también se ha hecho mucha discusión aquí de que el carácter humanitario ha sido manipulado por los Estados Unidos siempre como estrategia de intervención militar, hasta llamar en algunos momentos que ha hecho bombardeos humanitarios. ¿Me da contradicción? Sí. Yo te quería preguntar, Chucho, por dos contradicciones. Una, o dos paradojas, mejor dicho. Una, que se esté planteando introducir eh, supuesta ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela, con la situación que hay en algunas zonas de Colombia, si no todo el país, pero bueno, en las zonas ahora mismo de inundación en el Chocó, u otros lugares que están, están pasando una situación humanitaria muy compleja. Y la segunda paradoja... Eh, eh, bueno, primero voy por esta y, y doy la palabra para, para no, no capitalizar. Sí, total, totalmente de acuerdo. Colombia es un país que, si bien estamos avanzando en la puesta en marcha de un acuerdo de paz firmado por la guerrilla de las FARC, que está costando más trabajo, mucho más trabajo, implementar ese acuerdo que haber llegado al acuerdo mismo, pero que en medio de todo. Pues hay unos puntos que hay que seguir respaldando para que se logre avanzar en términos de los derechos de las víctimas. Pero justamente porque son los derechos de las víctimas, el centro del acuerdo de paz, es que hay que afirmar que ellas no están siendo el centro de la, de la, de, de, de, de la acción del Estado. Por el contrario, al, al decir el Estado aquí de Naciones Unidas de que no hay conflicto armado en Colombia, de un tajo está borrando que existan víctimas del conflicto. Y unas víctimas que lo que están haciendo es, o lo que están soportando, pues una condición de, eh, de crisis humanitaria inundada por, primero, que son alrededor de 7 millones de personas que aún siguen padeciendo la situación de desplazamiento forzado interno. Eh, porque están caracterizadas más de 8 millones de víctimas reconocidas por organismos eh, del Estado que se fueron registrando hasta, hasta estos días. Eh, segundo, porque la situación de desplazamiento nos lleva a que no tienen condiciones de subsistencia eh, normales. Eh, en, de otro lado, hay personas que llevan muchos años en situación de desplazamiento, otras que por la crisis humanitaria que se da, por la penetración del narcotráfico y por la continuación de la confrontación militar, pues se siguen dando desplazamientos forzados internos. Y la otra situación donde... De, la crisis humanitaria, pues lo da las condiciones eh, básicas de desatención del Estado, porque es histórico que sigamos teniendo muertos por abierta eh, hambre en el país y desatención de salud, y eso lo refleja sobre todo algunos sectores de las áreas rurales y, particularmente, poblaciones más afectadas o más no vulnerables, como son no los indígenas. En, en la misma frontera con Venezuela, que es la gran paradoja y contradicción, la misma frontera con Venezuela, uno de esos departamentos que es la allí donde más se han registrado las muertes de niños indígenas de la etnia Guayú por desnutrición y desatención médica. Entonces, eh, no tiene. Ninguna presentación, ningún argumento que un presidente de un país como este quiera, es decir, que en fondo de una ayuda humanitaria va a, a imponer la entrada de ciertos elementos en otro país, está viendo y teniendo una crisis humanitaria profunda que no eh, establece condiciones para que se supere, porque para que Colombia supere la crisis humanitaria provocada por el conflicto armado, lo que tiene que hacer es consolidar el acuerdo de paz y lo que este gobierno hace es decir que eh, por, por de muchas maneras y de muchas formas eh, generar trabas y oponerse para que la suerte de paz se pueda implementar de manera efectiva. Lo último que estamos esperando es que el próximo 11 de marzo, cuando se le cumple el plazo, el presidente ratifique la ley que puede dar funcionamiento a la Justicia Especial de Paz. Y todas las señales que están dando no, no, no, probablemente no la afirme. Eso quiere decir que se vuelve otra vez todo ese proceso de tres años largo de negociación en el Congreso de la República a volver a empezar para reducir de capacidad a esa Justicia Especial de Paz, por lo tanto ir en contra de las víctimas, por lo tanto agravar la crisis humanitaria en Colombia. Bueno, yo si les parece, eh, voy a, porque es que sé que, que Jesús está haciendo un esfuerzo y se tiene que ir, si les parece, paro aquí, seguimos hablando nosotros, ¿vale? Eh... Entonces, Chucho, yo sé que estás estás enredado, te, te agradecemos el, el rato que has sacado y, y con que hayas compartido tu, tu experiencia y tu saber, y te emplazamos para otra, un día con más calmita, un sábado o algo así, que no trabajes, lo cual es casi imposible en tu caso, pero te emplazamos para otro día, ¿vale? Bueno, muchas gracias, y yo también gracias por estar preocupado y atento de esta problemática acá en este país y en este continente. Gracias a ti. Chao. Chao. Bueno, eh, yo creo que eh, no sé cómo lo veis, ha dado algunos elementos eh, en lo que podamos conversar o en lo que podamos también abundar en algunas dudas o, o demás que es un compañero colombiano, yo conozco bien la zona también, o sea que no sé, podemos charlar si quieres apetecer, si no, no me espero. ¿Qué pensáis de lo que habéis escuchado? Sí. comento, vine ayer a una presentación de un libro, sí. y anunciasteis la, la charla uh -huh. de hoy, y dije voy a ir porque yo estaba trabajando en Venezuela, lo uh -huh. conozco, no, no, no, como, no sé si hablo algún venezolano aquí, pero he estado hasta enero de hace tres años, ya para una ingeniería y nos tuvimos que ir. A, lo primero que quiero comentar es que la situación de, de Colombia, eh, aunque Colombia ahora está mejor, es mucho, la situación de Colombia es mucho más compleja que la de Venezuela, desde mi punto de vista. O sea, lo de Colombia, aquello sí que es un totum revolutum muy complejo. Eh, sin embargo, la de Venezuela, obviamente con una visión externa, eh, para mí es bastante más sencilla, ¿eh? Eh, porque yo, yo estoy en desacuerdo con lo que dice este señor, porque en Venezuela han pasado de Guatemala a Guatopeor. O sea, han pasado de ser un país en vías de desarrollo muy parecido a lo que puede ser México, a lo que puede ser Argentina, a lo que puede ser Colombia hoy, a lo que puede ser toda Latinoamérica o a lo que puede ser casi hasta España. Que, que para mí España yo le meto más en la categoría de, de países en vías de desarrollo que, que, que país como Alemania, como Francia, como Reino Unido. O sea, para mí estamos un paso por detrás. Han pasado a ser un país en día de desarrollo con, con su pobreza, por supuesto, con sus barrios, que es impresionante el tema de la pobreza, la misma pobreza que hay en México, que hay en Argentina, que hay en Colombia, o sea, es, es, que hay en la India, que aquí ya ha desaparecido así, o sea, con esas chabolas, ¿no? lo, que, lo que se llaman barrios, aquí son chabolas. Han pasado a un sistema eh, con, un, con una implantación de un modelo que quiere ser autoritario, con un modelo de fijación de precios, con un modelo de expropiación de actividad económica, que es lo que ha conducido, en mi opinión, ¿eh? no, no el bloqueo, el bloqueo es, es la excusa ¿sí? a, un, a una situación que es verdaderamente dramática ahora mismo. Yo lo he visto en, en, en, en directo, por eso lo digo, o sea, lo he visto con, porque yo he conocido gente de clase media, y en Venezuela había clase media, o sea, no, no era una invención, y esa clase media está ahora mismo destruida. Entonces, quiero hacer ese comentario sobre Venezuela, no sobre Colombia, porque lo de Colombia... En Colombia había un mundo paramilitar, había, o sea, Colombia que yo, de hecho, sigue sin resolver, ¿no? Ahora mismo. Pero sobre Venezuela, por supuesto este acto de la frontera es un acto eh, publicitario, evidentemente con, con 30 tornadas o 300 no van a alimentar a 30 millones de personas, pero es un acto publicitario igual que puede ser cualquier reunión, es decir, como el 15M es un acto publicitario, ¿no? O sea, evidentemente no, es, un, es un acto de expresión eh, que es legítimo, ¿no? Entonces yo quiero comentar eso nada más, que, que, que, que ese acto, por supuesto, que es publicitario, de la frontera, eh, que hay mucha gente en Venezuela que, que está mmm, sensibilizada porque es que no hay comida ahora mismo, ¿eh? o sea, hay un problema grave, o sea, es totalmente real, eh, y la vinculación de Colombia, que es lo que a lo mejor merece la pena analizar, es algo súper complejo porque en Colombia hay un problema con el tema de la droga, eh, el tema de la droga, yo quiero comentar una cosa, que en, en gran parte de la inseguridad que hay en Venezuela eh, se debe al, al, al fenómeno de la droga. En Venezuela, igual que en el Caribe, eh, había ha habido siempre problemas de alcoholismo, por ejemplo, porque había mucha afición por el alcohol, había un problema de alcoholismo, pero no había un problema con la droga, por ejemplo. Eh, ahora mismo con el flujo de droga eh, que, se ha, que se está vinculando a través de Venezuela, que en parte se queda, pues se ha generado un problema que antes no existía, que es, ese problema que había en España en los años 80 que atracaban y te pegaban un navajazo porque ese tío en realidad era un, era un, era un drogadicto no, o sea, no era porque te quisiera eso también lo quiero lo quiero comentar ¿no? Sí, yo, yo diría hay varias cosas, yo creo que yo soy periodista y he descubierto estas zonas y yo aprendí hace mucho tiempo que nunca hay una sola verdad es decir, yo no, no creo en absoluto ni creo en el absoluto de de Maduro ni en el absoluto de Trump y tal. Yo yo creo que lo que se hay es algunos elementos que, que yo rescataría. Uno hay un tema de soberanía, o sea que es complicado en América Latina que es un, es un continente siempre amenazado eh, por el vecino del norte eh, en los últimos eh, digamos 150 o 200 años antes por nosotros, pero los últimos 200 años ha sido una, pues, el patio trasero, ¿no? El, y, la, y se ha solucionado todo con invasiones y, con, y no tan, no tan lejos en el tiempo, o sea realmente muy recientes Ahí, eh, cada vez que hay un intento exterior de incidir en una realidad eh, nacional, pues hay, un, hay un, una situación muy compleja y la gente realmente se enfada mucho. Es, es, decir, es un poco que hace el presidente de Chile, de Paraguay y el vicepresidente de Estados Unidos en, en, esta, en Colombia, eh, animando a un acto eh, no solamente publicitario, un acto pre, eh, probablemente invasión, ¿no? o sea que es, es un poco fuerte desde el punto de vista político y, y sin de, conociendo la historia de un continente, pues, pues eh, no sé, en otros lugares igual es diferente, pero aquí el tema nacionalista está, está muy a flor de piel por razones apenas obvias. ¿Hay otras contradicciones no, interesantes? No, solamente a decir, es, eh, lo divertido es que en eh, los últimos eh, dos años que ha habido un, una salida de venezolanos masiva, eh, por la situación económica, fundamentalmente migración económica, eh, más que migración política, en Colombia y en buena parte del continente, eh, en Ecuador eh, y demás, pero en Colombia ha habido una xenofobia brutal. O sea, yo he vivido eh, en Carripó, o se han tratado a los venezolanos como pura basura. Sí, en Perú eh, también. Perú, por pero supuesto, muy mal, muy mal. Perú terrible. Pero... En Ecuador, yo en, en agosto del año pasado lo, lo vi en o sea, a patadas. Los mismos gobiernos que han tratado a patadas a los inmigrantes venezolanos, ahora son los grandes defensores de la situación humanitaria de Venezuela, es decir, esto es un poco extraño, o sea, yo creo que lo, lo que planteaba Jesús y lo que yo planteo no tiene nada que ver con la, la situación interna de Venezuela, que también es muy compleja, no es blanco-negro, no es eh, es una cosa, pero la otra es la actitud del resto de gobiernos, incluidos los europeos, que es bastante divertida. El gobierno español, tanto del Partido Popular como del, del Partido Socialista, se ha forrado vender armas a Venezuela, al régimen tirano hasta exactamente un mes. Es nuestro principal cliente, o el segundo después de la Vesa en venta de armas. Eh, hombre, eh, nos estaríamos tan preocupados por la tiranía cuando le estamos vendiendo armas hasta hace un mes, ¿no? Entonces yo creo que hay otra, otras jugadas. Y, y la única, última cosa que iba a decir es que eh, lo que sí hay es un debate muy fuerte en América Latina, y otros compañeros lo saben mejor, sobre el propio concepto de vía de desarrollo y de desarrollo. Es decir, para eh, parte de lo que hace... Cuando decía Jesús que el chavismo había sido importante para América Latina, hay un libro por ahí que se llama El volcán latinoamericano que analiza lo que pasó después del 98, eh, lo que se pone encima de la mesa es un debate sobre qué vía de desarrollo se quiere y qué significa desarrollo. Y eso no se ha solucionado. Y eso ha generado unas tensiones terroríficas. Él lo decía, lo que está generando es una tensión, una polarización brutal, porque no se ha podido resolver por muchas razones, no solamente por incapacidad o capacidad, sino también por la permanente... Eh, injerencia externa ¿no? y por la dependencia en el caso de Venezuela la dependencia absoluta del petróleo en Venezuela tú lo sabes no sabes lo que es cultivar una lechuga o sea es que no No, existe. no, eso no, no es del todo así tampoco bueno de manera, de manera industrial no o sea que de manera masiva para alimentar el país no Venezuela ha importado casi todo siempre siempre es una dependencia pero en Venezuela había fábricas había una fábrica de coches de coches o sea, vienen... pero tiene si de sí, sí. comida que había no, no, no, en Venezuela, no, no, Venezuela, en Venezuela es que yo lo he visto con mis ojos, Sí, ya te digo, había una clase media y había una actividad industrial importante, había producción de acero, pues hay, hay bauxita para producir aluminio, o sea, había una, había una producción, yo he conocido gente, mi padre se dedica a hacer ventanas de aluminio. O sea, por supuesto con un componente importador muy grande, porque si eres un. petróleo, pues y están y eh, tienen un, un saldo exterior pues muy positivo, pues pueden importar, ¿no? Pero eso de que, y, y con gran dependencia, con una gran inmigración. Pero esa idea de que, de que es una especie de Arabia Saudita o, o sea, en Venezuela, yo he conocido muchísima gente cualificada, hay ingenieros excelentes, por ejemplo, porque ha habido una educación desde hace muchos años. Entonces no, no o sea, yo eso tampoco es un. que haya un saldo negativo con el exterior, y, bueno, o perdón, positivo, en realidad. Eh, pero no me parece tampoco un.. Una excusa para cambiar el modelo a peor, sobre todo a peor. Bueno, eso vale, que mirar. Ahí, eh, hay, hay, hay varias cosas que, que, que se han tocado. Bueno, eh, eh, es un poco por el final. Eh, eh, el, el, el petróleo en Venezuela, cuando ¿no? tú ves eh, los ingresos, ¿no? el PBI, el Producto Interior, ¿no? Eh, está por encima de. bueno, igual Paco lo, lo, lo está revisando, no sé. Eh, eh, pero creo que está por encima del 90%. Estamos hablando eh, de, de, de que, que obviamente un, un país este, que, que diga, ah, vale, tenemos petróleo, no hacemos más nada. Eso no existe, ¿se me entiende? Digo, eh, eh, alguna fábrica de coche, hay, hay textiles este, y, y produce, se produce algodón, eh, eh, hay, hay, hay, hay otras cosas, pero cuando tú haces el balance... Eh, eh, en el general ¿no? eh, eh, con, con el producto interior de, de, de un país a, ahí ves la incidencia que tienen eh, eh, eh, eh, las diferentes cosas ¿no? obviamente eh, eh, bueno yo soy este eh, uruguayo no y eh, en mi país de, depende eh, eh, eh, de una forma bastante importante de las vaquitas hay otras cosas no digo que no se fabrican coches en Uruguay también, aunque parezca mentira, pero pero eh, tú cuando cuando vas a ver eh, eh, el, el peso que tiene eh, eh, en el global, ¿no? En, en lo que eh, en lo que mueve el, a, al país, Venezuela está eh, muy muy dependiente del petróleo y eh, eso es una vulnerabilidad, una vulnerabilidad clara, ¿no? O sea, eh, eh, desde hace un tiempo a la fecha eh, eh, el, ya sea por guerras o por diferentes, este, eh, digamos, injerencias, el precio del petróleo ¿no? eh, eh, ha ido bastante a la baja, y eh, este aquí que este, los dos principales este, países del planeta eh, que, que han sido mayoritariamente perjudicados han sido Venezuela y Rusia que eh, eh, ¿no? si, si vemos a, a ahora el equilibrio ¿no? de, de poderes, todas to, to esas, eh, esas cosas que, que, que, que nos quieren vender, eh, eh, digamos, eh, eh, Estados Unidos este, ¿no? están un poco en, en las antípodas o este, en, en la parte de contrapoder de, de, de, de donde está Estados Unidos. Eh, eh, eso, eh, eh, por un lado. Después... Eh, eh, cuando, cuando tú comentaste, que me parece, eh, con, con, con la mayor humildad, eh, eh, me parece un error, eh, eh, digamos, eh, catalogar a, a un movimiento o, o, ¿no? que, que habrá tenido sus contradicciones, etc., eh, como algo de tipo mediático, ¿no? eh, como lo comentaste un poco del 15M, eh, eh, ¿se ha mediatizado mucho? Eh, eh, toda, toda la vida aquí está muy mediatizada eh, eh, a nosotros este, no, no, el, el, las noticias que llegan ¿no? sobre todo en, en los medios masivos de comunicación que, que lamentablemente dicen todo lo mismo ¿eh? parece, parece mentira pero bueno, hoy yo veía el alerta y, y, y, y el montañés o, o, o cosas así y uno, dos, tres, eh, eh, los titulares eh, parece que, que no, no sé para, para qué hay eh, diferentes medios o diferentes canales de televisión si cuando tú te vas a informar dicen absolutamente lo mismo, lo mismo, igual, igual, no, no hay nadie que, que, que diga, ah bueno, voy a atreverme a hacer un análisis un, un poquito que, que, que se vaya, no, eh, eh, el y. Eso eh, lo único que, que deja en de evidencia es que eh, la realidad no la vemos en la televisión. De Entonces, eh, eh, que, hay este, que es su verdad, ¿no? la, la verdad de, eh, que quieren transmitir en los medios de comunicación, eh, eh, eh, y, y, y bueno, y, y están, y se han puesto de acuerdo o coinciden este, esas coincidencias que tienen, pero coinciden siempre, ¿no? o sea, es una coincidencia, una coincidencia eterna. Eh, eh, eso este, eh, a, a la hora de, de hacer un análisis de, de, de que eh, eh, los medios tienen eh, eh, un, un papel importante eh, en, en la vida de hoy pero este, eh, que, que todo eh, es, son hechos me, eh, mediáticos pura y exclusivamente igual no están así eh, eso por un lado eh, por otro lado y... Eh, eh, bueno, que, que hay un... se tocaron un montón de puntos, pero otro que, que me interesaría eh, eh, eh, decir es eh, un poquito el, el, el, la enseñanza que, que nos da la historia no eh, cuando un, uno de los de los, este, de los primeros gobiernos eh, eh, en, en, en Latinoamérica que, eh, digamos este, pretende eh, eh, eh, tomar una, una vía revolucionaria, bueno, por, más o menos por, por lo que entendemos casi de, de, por revolucionaria, ¿no? Eh, por este, un camino eh, no armado, o, o por, un, por una vía pacífica, ¿no? Eh, eh, fue el, el Allende en Chile, ¿no? y eh, eh, eh, está claro no eh, aparte de, de las, las características etcétera lo que pasó con Allende en Chile. Allende en Chile fue boicoteado, fue, fue este, eh, eh, digamos, eh, eh, habían este, grupos empresariales, sobre todo de transporte, que, que, que le, que le para, paralizaron todo el país. Y, y, y tuvo injerencia este, eh, por todos lados, ¿no? como después se supo, ¿no? Estados Unidos este, tiene, tiene injerencia, incluso en, en, en mi propio país, eh, eh, un, un movimiento guerrillero eh, que uno de los cabecillas, de, después de todas estas vueltas que da la historia, este, termina siendo presidente del país, ¿no? Este, una cosa media eh, eh, rarita, pero eh, eh, aparte de eso... Bueno, no es tan raro hay muchos bueno, casos en muchos países eh, igual eh, eh, eh, para nosotros lo, lo, lo vemos un poco rarito que, que era parecía algo casi imposible no pero eh, eh, y que ese movimiento guerrillero cuando estaba activo eh, llegó a secuestrar a un agente de la CIA de Estados Unidos que al final lo, lo, lo, terminó, lo terminó matando que estaba eh, eh, que tenía una oficina dentro de, de, de, de y, y todavía no estaba la dictadura en Uruguay, ¿eh? tenía una oficina dentro de este, el, la comandancia central de, de la policía de, de, de, Uruguay, de Montevideo, la capital de Uruguay, y estaba este, eh, instruyendo, estaba enseñando ¿no? este, tácticas de, este, digamos, de interrogatorio por, por, sí, por, ser, claro, este, por ser suave. ¿vale? Y, y esa persona este, fue eh, Dan Mitrione. ¿No? Entonces eh, eh, la, la injerencia, la injerencia eh, eh, ha, ha, hay una historia de, de, de injerencia, no, este, eh, y sobre todo de Estados Unidos. Y nosotros, los latinoamericanos, sabemos qué es lo que pasa cuando Estados Unidos eh, eh, dice aquí eh, eh, no, no entra o con este país no se comercia en, eh, eh, en América Latina, ¿no? Y eso, en parte este, es lo, lo que está pasando en Venezuela, más, más allá de, de, de, de, de, de vías democráticas y, y, y, y la forma en, en, la que, en la que está este, procediendo este, Maduro, que, que es el, el, el, que, el, el que está ahí de turno. ¿no? que tampoco sí, este hay eh, que la yo no, creo no, no no eh ya lleva mucho tiempo espera espera están hay, pardas un segundo un segundo hay, hay, palabras, el... hay palabras hay eh, palabras pedidas sobre todo sí, sí. Eh, a ver yo seguro que yo desconozco muchas cosas no he estado en Venezuela y seguro que me faltan cosas pero a mí me gustaría poner también el foco en, en unas cosas que es eh, un, eh, lo que llamamos un país rico puede ser mm, lo que llamamos un país rico y una población pobre y la mayoría de la población pobre y sin posibilidades de salir adelante pero lo llamamos país rico y desde occidente además lo llamamos país rico porque eh, por ejemplo en España eh, tenemos muchas experiencias en Cantabria también de mucha gente emigrante Emprendedora, fuerte, seria, trabajadora, que va a Cuba, va a Guatemala, va a México, va a Venezuela, hace un montón de pasta, genera riqueza. Pues bueno, genera riqueza para él. Para ellos. Esa, esa riqueza que genera muy poquita se queda en el país donde, está, donde ha ganado esa riqueza, donde se ha generado esa riqueza, y se vuelve para acá, y se convierte en un benefactor social, en un mecenas, en un indiano, y en un hombre acreditado como empresario y creador de riqueza. Entonces, ahí, tenemos que tener cuidado. Eh, fan de Maduro, personalmente yo, para nada. La situación de Venezuela tiene que ser, pero malísima, malísima. Y obviamente, la estará sufriendo mucha gente pobre... La, posiblemente la que más Y la clase media que ahí estaba trabajando y haciendo sus negocios También estará muy jodida, evidentemente eh, Luz de alarma en mi, en mi cabeza Luz de alarma eh, Dime con quién andas y te diré Dime de, de qué te beneficia y te diré Y entonces de repente las, las alarmas de toda la situación que se produce, que vive ahora Venezuela, que tiene que ser dramática, las mayores alarmas vienen de la, de la derecha, de las grandes multinacionales, del grupo Prisa, de una serie de elementos que eh, trabajan, generan riqueza, pero generan riqueza en donde pueden y luego la cogen, la empaquetan en una bolsa y se la traen a su territorio o la llevan a otros territorios para generar otra riqueza. Pero el pueblo se queda a verlas venir y eh, grupos de poder, tanto como las, las derechas europeas, las empresas mal llamadas multinacionales y ya eh, el papel de Estados Unidos con toda la historia que tiene de injerencias, de golpes de Estado, de, de muchas canalladas en América Latina y en otras partes del mundo nos tienen que hacer, eh, creo, hacernos saltar todas las alarmas y con eso, a ver si podemos eh, generar soluciones, repito, ni creo en San Chávez, ni creo en San Maduro y seguramente hay, hay muchas cosas que... Tal, pero el peligro en el que estamos es eso, en hacer historia de buenos y malos, una minoría con mucho poder, y de repente, en lo que decía el compañero, toda la prensa, todos los medios de comunicación dicen lo mismo. Por lo, antes de dar la, la siguiente palabra, una aclaración. Yo como de por el hecho que somos gente inteligente y gente razonable que podemos disentir, pero doy por hecho que nadie que critica a Maduro necesariamente está a favor de no sé qué invasión ni nadie que critica la invasión está a favor de no sé qué Maduro ¿sí? O sea, que, que esto no es precisamente empezado diciendo que, que somos <coughs> el tema trincheril, ¿no? y pensemos un poquito más allá y perdón, verdad, eh, perdón. Eh, y perdón, intentemos intentemos construir alternativa de soluciones más que constatación de dramas a ver cómo se pueden buscar soluciones y obviamente las soluciones eh, posiblemente las, y acabo, posiblemente las soluciones más aceptables son las que beneficien al mayor número posible de personas y en ese caso además al mayor número de personas pobres porque eh, tengo una, una teoría de que si tenemos una familia y tenemos cuatro hijos y de los cuatro hijos es un ejemplo un poco tonto pero bueno a mí me vale, si me valen más de los cuatro hijos, tenemos tres hijos que son eh, inteligentes, que trabajan, que funcionan, pero tenemos un hijo que eh, está enfermo, que es débil, que no es muy espabilado y tal y cual, pues bueno, en, en pos al, al amor y a la solidaridad tendremos que gastar más energía en, en curar la pulmonía al pobre, porque es que el pobre se nos puede morir, mientras que nosotros... Pueden ir viendo bueno, en fin, eh, gracias por hablar sí, allí ya no sí, Perdón, eh, yo creo que el debate, perdonadme, se está extrapolando. Estamos hablando mucho de Estados Unidos y poco de Venezuela. Bueno, la tabla de toda la comunidad sobre la frontera, ¿eh? ni siquiera sí, sobre la frontera sí, de Venezuela. ¿eh? Sí, sí, bueno, pero <risas> más o menos el tema de fondo yo creo que a todos en cierta manera nos, no, nos atañe. Eh, yo, tengo familia en Venezuela, he estado hablando con ellos hace dos horas y la situación no es que sea dramática, es mucho más que dramática. Estoy de acuerdo con este chico que antes habló, que estuvo en Venezuela. Eh, Venezuela ha pasado por diferentes etapas, pero ahora lo que está ocurriendo es real. Si bien las tendencias de información todos sabemos que pueden ser partidistas o arribistas, eh, no nos olvidemos de una cosa. Que también ocurrió en la guerra de Irak. Venezuela está sufriendo. No nos olvidemos de eso. Este Chávez, este quien fuera, X o quien fuera. Uh -huh. Y yo creo que por ahí, y el tema fronterizo también, extrapolándolo, va un poquillo por ahí, porque en la frontera se están dando situaciones muy, muy complicadas. Casi de guerra, y aquí nos enteramos de soslayo y con la información muy distorsionada, como bien antes habéis comentado. Nada más que deciros uh -huh. eso. Eh, eh, sí, nada, comentar dos, dos cosas un poco en, en relación con lo que comentabas de, la, de las alertas. Yo normalmente cuando hay un conflicto internacional y la información es una información no segura, es decir, hay muchas fuentes y muchas interpretaciones... Eh, pienso que si se dan dos factores que confluyen en el conflicto, que son Estados Unidos y petróleo, ahí está el bando malo. Es, es, es seguro. La última vez que nos ocurrió esto fue en Irak y fueron 600.000 personas que murieron. Luego para mí es un indicador más allá de que la información me la crea más o menos, pero insisto, si se dan estos dos factores, Estados Unidos y petróleo, casi, casi, casi al 98% que ahí están los, los malos. Pero después quería, quería comentar que yo creo que tendríamos que diferenciar un poco el análisis de la política económica venezolana, que desde mi punto de vista ha sido un desastre y evidentemente ha llevado al, al país con otros factores añadidos, pero también con causas internas. ...ha llevado al país al desastre en el cual se encuentra actualmente... ...entre otras cosas, se hablaba aquí del petróleo... ...y ahora mismo las estadísticas están diciendo que... ...una producción de 2,6 millones de barriles diarios... ...se ha reducido a 1,2 millones de barriles diarios desde que se pone la industria del petróleo en manos del ejército y desde que se sabe que hay una corrupción bestial en el ejército, no solamente con el petróleo, sino en general. Por lo tanto, además del bloqueo y de otras cuestiones, está claro que hay un problema de gestión económica y hay un problema de políticas económicas en Venezuela. Ahora, otra cosa o una cosa es decir esto o pensar que esto puede ser así y otra gente puede pensar de otra manera y que esto sea una razón para justificar una intervención o una injerencia. Porque si todas las economías fallidas que existen en Centroamérica y en Latinoamérica o en otros países del mundo justificasen una intervención, entonces estaríamos interviniendo tiempos, ¿eh? ¿eh? en muchísimos sitios hace mucho tiempo. Por lo tanto, en absoluto, la política económica venezolana, que ya digo yo, en absoluto, estoy de acuerdo con ella, pero en absoluto justifica una intervención por parte de, de Estados Unidos desde, desde mi punto de vista. Yo lo que sí que quería era preguntaros sobre eh, una información que no sé si es cierta o no es cierta, porque a mí lo que realmente me ha extrañado de todo este conflicto es esta estrategia de lanzamiento de Guaidó de reconocimiento de Guaidó como presidente algo absolutamente absurdo o sea que ahora los presidentes se autoproclamen y se proclamen en una plaza pública y que gobiernos democráticos lo reconozcan como por ejemplo nuestro gobierno vamos, esto es una cosa que se salta el derecho internacional, el derecho nacional las normas democráticas, o sea todo lo que, lo que queramos porque este señor, nos guste o no nos guste, no se ha presentado nunca a unas elecciones para presidente y además su fuerza, su partido, además de ser de extrema derecha, es un partido minoritario dentro de la coalición opositora. Esta, esta sería la historia. Pero el, lo que a mí me había llegado es que la estrategia de lanzar a Guaidó se decide cuando Venezuela, que tiene una deuda brutal, y tiene una deuda brutal, sobre todo con China y con, y con Rusia, negocia con Rusia con donar parte de la deuda a cambio de dar acciones a Rusia en la empresa del petróleo venezolana. Esto, para Estados Unidos, es un, un misil en la línea de flotación, entre otras cosas. El principal cliente es del territorio venezolano. Efectivamente, pero no solamente principal cliente, sino que además la empresa venezolana tiene instalaciones en Estados sí, Unidos. Sí. Sería como decir, bueno, Rusia socioaccionista de una empresa que tiene instalaciones en Estados Unidos. Entonces, en ese momento es, según estas informaciones que yo tengo, cuando Estados Unidos, por decirlo de forma coloquial, llama a Guaidó, le propone la estrategia, hacen el lanzamiento de Guaidó como, como presidente y presionan a todo el resto de países para que se produzca este reconocimiento, que sin duda alguna es una estrategia atípica, no es una estrategia normal. Entonces, ¿tenéis información de si no, esto es cierto Antes de darte la conveniado? palabra, si quieres, no solamente, el, el, el proceso viene bastante más atrás. El proceso tiene mucho que ver con Leopoldo López. La, la oposición venezolana, si, si, yo no voy a dar mi opinión de Maduro porque he llevado, perdóname la expresión hostias hasta mi de identidad por, por hablar mal de Maduro en, en mi vida. Eh, y he, he viajado mucho a Venezuela, conozco el proceso. Eh, la si hay algo peor que Maduro es la oposición venezolana. O sea, la oposición de derecha, porque una cosa que no están contando los medios es que hay una oposición chavista. Hay diez, al menos 10 partidos chavistas que han surgido de la oposición a Maduro. Desde que llega Maduro, el chavismo se rompe, eh, la gente más brillante, y otra gente muy torpe del chavismo, se rompe de ahí y montan partidos de oposición que están organizados y que mm, hacen campaña y que, en fin, y que piden elecciones. Que piden elecciones nuevas, democráticas. Pero está en la mesa. Está en la mesa. Está por la en defensa de, de la Constitución, que son todos, además, eh, muchos exministros de Chávez, o sea, gente muy reconocida. Esto no lo cuentan los medios, que hay una oposición chavista. La oposición se equipara a la oposición de derechas. Esa oposición de derechas está absolutamente rota. Si uno ve la historia de candidatos que ha tenido en los últimos 10 años, es, es alucinante. Ha tenido como a seis candidatos por año. Ha habido algún narcotraficante, pequeños políticos, Capriles. El político más moderado de esa derecha, dentro de un margen, le mandó una carta a, a, a Guaidó justo eh, después, de, porque además diciendo no, no haga esto, no haga esto, porque va a poner en juego la vida de muchos venezolanos. Lo está lanzando a la calle a que los maten y usted va a estar tranquilo, de hecho ahora mismo está en Colombia. ¿no? Y Guaidó no era nadie, Guaidó no lo conocía a nadie, Guaidó es una pieza de Leopoldo López. Entonces esto empieza mucho antes, esto empieza mucho antes. La decisión de no presentarse a las elecciones presidenciales tiene que ver con preparar todo un campo. Yo también he leído esta, esta versión de lo de Rusia, no tengo ni idea, pero me parece que a ver, saber lo que pasa en Venezuela me parece eh, un, un, un enigma, o sea, saber lo que realmente pasa, porque realmente nadie está informando con, con cierta tranquilidad. Eh, ni los medios grandes ni los medios alternativos. Igual que ahora está todo el mundo con lo de Ramos que lo han deportado de Venezuela, nadie cuenta que un periodista del de Lejaine, de un medio histórico de la izquierda, fue deportado ayer de Panamá tratando de llegar a Venezuela. O sea que esto es una lucha de lado y lado. ¿no? Eh, yo creo que viene de muy atrás, está preparado. Eh, Guaidó, eh, el otro día apareció la mujer de Leopoldo López, esta mujer divina, diciendo que su marido estaría dispuesto a ser candidato presidencial, obviamente. Lo que dice la propia gente de la derecha es Guaidó es una ficha que se quita en cuanto Maduro caiga. Maduro cae, Guaidó se mueve y Leopoldo López sale, ¿no? Estas son las líneas, ¿no? Líneas, líneas son las claro, las claro. De hecho, porque Leopoldo López está en, en, en digamos, eh, no puede salir de su casa, en teoría, ¿no? Entonces es más complejo. Yo creo que ninguno podemos asegurar nada. Ni siquiera quién está allí. Ni siquiera quién está allí. Depende de en qué barrio vivas en Venezuela, eh, de, de en qué zona vivas de Caracas, o si vives en Caracas o si vives en Barquisimeto o si vives en el Táchira. La película es absolutamente diferente. La guerra en la frontera viene de muy atrás, de muy atrás, y la corrupción en Venezuela es. Yo, fíjate ahí, se la relación con el petróleo. Que no, la, o sea, si hay, desde que yo conozco a América Latina, si hay un país conocido como corrupto y una Guardia Nacional conocida como corrupta, es la venezolana. Porque es que tenían un chorro. Eh, lo, los colombianos tenían un chiste en los años 80 cuando, para hablar de los venezolanos. Decían, ¿cuánto vale tener 2 porque esos ingenieros muy bien formados estaban becados íntegramente. No se formaban en Venezuela, se formaban la mayoría fuera en Estados Unidos, en Francia. Y cuando venían becados, full beca, a París, era famoso, entraban. Un colombiano entraba y decía, perdón, ¿cuánto cuesta esto? Empezaba a negociar. Llegaba a Venezuela y decía, ¿cuánto vale? El Porque iban unas becas brutales. La, la fama era... Eh. Entonces eso generó un sistema corrupto, profundamente corrupto. Que sigue siendo profundamente corrupto, ¿verdad? A ver, dónde el tema va un poco matizar, ¿no? Yo, a ver, Bogotá eh, Popular, que es el partido de Pódo López y ese partido de Guaidó. Yo no me llamaría después de el partido de la derecha. Es que yo no cojo política venezolana desde dentro. Pero el partido está dentro de la entidad socialista. Es un partido que está de la socialista, llaman el sistema de derecha. Te sorprenderías. Claro, claro es, sorprende, es sorprendente. Y se reunieron con otros Sánchez cuando estuvo en, en hace parte de semana en la República Dominicana. Estaba claro es ver que son partidos de izquierda. No son de izquierda porque la oposición se hace desde una hecha populista y anti -chavista. Y también es cierto que el Pueblo eh, el... eh, López el... eh, Guaidó fue nombrado presidente del de la... de la... Parlamento, de la, Parlamento, la Asamblea Venezolana, precisamente posee voluntad popular, con no es el partido con más parlamentarios de la Mesa Democrática, curiosamente. Creo que para, para capitalizar el espíritu de Pueblo López, que está, que está encarcelado. Eh, eso por una parte. Por otra parte, lo eh, que aquel... aquel... aquel... aquel... aquel... aquel... mm -hmm. ha dicho el compañero, Me acuerdo de la misma. Eh, pues va a pasar. Bueno, yo eh, un poco de, el, el, de los momentos geopolíticos. antes hablado por aquí un eh, compañero, el sí. uruguayo, que, que hay que hablar, hablar un poco de la historia, ¿no? y hablaba de de Chile, del Chile de Pinochet, de golpe de estado del, del 73, pues en esa época hubo en Latinoamérica, hubo un, dos décadas de digamos, de desarrollo democrático un poco en, en paralelo a lo que había en Europa, ¿no? esa Europa... La posguerra, que era un poco el estado del bienestar y demás, y los 70 hubo retroceso. Y hubo golpe de Estado en Argentina, en Brasil, dictaduras en Brasil, en Centroamérica y también en Chile. Pues yo creo que ahora está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo, porque en, en año, año y medio ha pegado un hueco totalmente en América la situación geopolítica. Ha cambiado el gobierno en Brasil, después de una década de gobierno socialista. También en Chile ha cambiado el gobierno. En Argentina sacó el peronismo, ahora está... El que es un político centro de derecha liberal. En Ecuador. En Ecuador también. No único con México. México ha cambiado a las izquierdas. Pero bueno, pero México es la excepción que México apoya y Uruguay apoya a Venezuela. Pero aparte de, de esos dos países, que Uruguay no es un país fuerte en la zona, no tiene, no tiene más eh, poderes que la política. Además, ahora está Cuba en pena preestroica. Está en proceso de poco transición, yo creo. Está dejado atrás el, el castrismo y está un poco avanzando hacia un sistema mixto, ¿no? Por lo que parece. No sabemos lo que pasará y demás. Entonces yo creo que... Y además, bueno, y además, encima, en eh, eh, Estados Unidos eh, ya ha pasado a, ya ha pasado a, a mayor vida, a, a otra vida, la política de Obama, y, y ahora Trump ha vuelto a una política que ha puesto otra vez por la doctrina Monroe, que es una vuelta un poco a lo de Reagan, ¿no? cuando intervino en, en el, en el, en el, en el en Centroamérica. Entonces yo creo que el momento geopolítico es externo a la, a, la, a la economía de Venezuela, o sea, no, no tiene nada que ver con, Venezuela, con eso, es el momento geopolítico que se une y, y es unido a que es, un poco se está agotando el chavismo, confluye todo para que todo este movimiento estado desde los presidenciales antes, confluya para, para hacer un poco la cama, ¿no? A, a Maduro. Yo rescataría lo decía el señor atrás, el, el problema aquí siempre es que la población es la que, en la que, la que paga el pato eh, desde toda una jugada que efectivamente yo creo que se juega en Caracas y fuera de Caracas desde hace mucho tiempo. Eh, yo el año pasado pasé bastante tiempo en Cuba y era, era muy interesante ver cómo la crisis venezolana estaba hundiendo el proyecto cubano, pues Cuba había cogido oxígeno en los últimos años por el petróleo venezolano y por el apoyo de Venezuela. Eh, pero es que cuando tú vas al Caribe anglófono y francófono, que los españoles no tenemos ni idea ni que existe casi, pero cuando tú vas, Venezuela estaba inyectando muchísimos recursos al, al Caribe anglófono y francófono a través de, con petróleo. Eh, y estaba generando mucha soberanía eh, eh, propia y generando muchos conflictos con Inglaterra, con las colonias. Es decir, lo de Venezuela no era solamente Venezuela, era mucho más complejo. El problema es que al final, en mi opinión, ¿eh? eh la población va a pagar el pato por muchos lados. Es decir, eh, el ejército venezolano, y quería hacer un matiz de lo que decías, yo, yo realmente si, si hay algo corrupto en el planeta, hay muchas cosas corruptas, de hecho nuestro país es profundamente corrupto, el ejército venezolano es brutal, pero hay una explicación. Eh, hay que recordar que Chávez sufrió un golpe de Estado en 2002, aplaudido por Aznar, por, por cierto, eh, aplaudido aplaudido, se precipitó a reconocer al presidente que tuvo que huir a las 48 horas, el autoproclamado también presidente en aquel momento, presidente del parlamento, los presidentes de los parlamentos de Venezuela deben tener cierta tradición. Eh, cuando, después del golpe de estado, parte de la estrategia de Chávez, esta es mi opinión, esto no es ningún hecho, eh, fue pactar con dos sectores, pactar con la élite venezolana, no con la clase media, con la élite. Yo he trabajado para varios periódicos venezolanos de la derecha, ¿sí? no, no del chavismo. Y, Empresarios de mucha pasta, de Venezuela han dicho yo no he ganado más dinero en mi vida que con Chávez y te decían el problema es que me lo quite, pero no he ganado más en mi vida y de manera más fácil. El problema de la clase media, pero la clase alta Chávez pacta con la clase alta y Chávez pacta con el ejército. A la clase alta le da negocio, negocio y, y el, el control cambiario fue el mejor negocio para la clase alta de, de Venezuela, fue un drama para la clase media pero clase alta se forró, exportando e importando, pero y si, y si conoces un poco eso, se forró. Claro, clase media no, no podía jugar, no tenía ese, ese juego, ¿no? Eh, y con el ejército le dijo, vale chicos, vamos a ello, quedaros con la construcción de viviendas populares y os podéis congelar un poquito y libre Y luego ocurre lo siguiente, que fue la época de la bonanza del petróleo, de ese precio, no sé si sabéis, la constitución venezolana, desde tiempos inmemoriales, no con Chávez, eh, la anterior también, fijaba que el gobierno cuando hace los presupuestos generales del Estado fija un precio estimado del barril del petróleo para el año siguiente. Imaginemos, 2018 dice el precio del barril del petróleo, el año que viene gastar a 90 dólares el barril. Lo que falle, de, de si el precio está por debajo, mala suerte. Pero si el precio está por encima, ese cap que hay entre el precio estimado y el, el precio real, lo maneja directamente el presidente. Es firma del presidente. Eso lo hacía Carlos de Pérez, eh, Chávez, tal, las misiones, las famosas misiones, o sea, parte de la historia es que cuando Chávez llega al poder después del golpe de Estado se dan cuenta que con el Estado eh, occidental, impuesto, etc., corrupto, no podía hacer nada. No funcionaba eso. Entonces se inventan las misiones. Y las misiones se financian fundamentalmente con ese cheque petrolero. Pero eso generaba también mucha corrupción, porque permitía, como era arbitrario, eh, era muy fácil probarse la pasta. ¿Verdad? Es un sistema muy perverso, porque el petróleo altera todo, altera toda la, la raíz, venía ya de un sistema muy corrupto, se corrompe más, y luego, ahora hay una realidad. No es tanto el bloqueo estadounidense que también lo es, es que es una combinación de factores. Es economía destrozada. Excesiva dependencia del petróleo, que no solamente está produciendo eh, un 30, 35% menos que antes, es que el precio petróleo se ha ido al piso. O sea, se ha caído, ya no tiene el cheque petrolero ¿Sí? eh, La presión externa. Lo de Colombia, por eso habíamos planteado el tema de la frontera, porque es bien interesante. Yo sé que el tema está en Mercedes, pero es que la frontera es súper interesante, porque los intereses ahí están muy claros. ¿Sí? Hay, hay un tema geopolítico, como tú decías, internacional, un cambio radical en la región. ¿Ha cambiado? ¿En dos años? Trump es, claro. es, es, es, es, es el mal. Es que es, que es, es, es, es brutal. Es no, la vuelta donde tiene a Monroe más dura. Eh, y más y más chavacana más todavía, adhesivo, ¿no? Es, es, es, Tener en cuenta, la persona que ha decidido Estados Unidos para eh, eh, gestionar el problema venezolano, la, el, el alto cargo nombrado, bueno alto cargo no, porque es un a dedo, ¿no? El delegado de Estados Unidos para la, la crisis venezolana es el mismo que estuvo juzgado por en contra. Es la misma persona que montó la contra. Es el que el manda del... narices. El... O sea, es volver a los 80 de una manera... Entonces, esto no... Yo, y el mismo que metió también en... Y lo que ha planteado Uruguay y México, solamente por meterle un poco de racionalidad a la cosa, es, claro que tiene que haber elecciones inmediatas. Uruguay y México no han dicho que Maduro siga tranquilamente. Uruguay y México han dicho esto no funciona. Tienen que hacer elecciones legítimas, eh, fiscalizadas, tal Pero ese es un problema de los venezolanos. Tenemos que ayudarles a que lo hagan. Pero no se puede hacer... creo así. que hay que hacer claro que en Venezuela sí si hay una crisis de legitimidad real, porque Guaidó se ha hecho antes, Guaidó no se ha proclamado panchora, no es chora el plan que tiene Estados Unidos, porque esto iba desde que estaba Clinton desde de secretaria. Eh, eh, Guaidó, la Constitución venezolana dice que el, el, el, el jefe del Parlamento puede declararse presidente interino en el sí. caso de que el presidente haga la de funciones. Sí. Entonces eso se ha considerado que hace hacer de funciones. Y se ha pagado por eso. O sea, tiene cierta legitimidad. O sea, no, no es. Ha bueno, un... buscado un buen, buen camino. O sea, pero, pero, pero, pero no ha dejado de las funciones eh, Maduro, es absurdo. Maduro es que esa está cosa gobernando. No es pasa que, que no te guste como gobierno. Lo que pasa es que han creado una crisis de legitimidad real. Sí, sí. Y por eso se puede justificar la convocatoria de elecciones o, en su caso, una política agresiva que, si no, es una actuación militar. Pero no es un planchora de uno que se porta por cama porque, porque sí. O sea, tiene una vía legal, constitucional, que la defiende. Todo lo que pasa es que o se si está justificado o no. Pero la vía legal existe, no es un, no un atropellamiento totalmente bueno, legítimo. No, pero estos esto son lo que claro. se llaman golpes de Estado parlamentarios. Sí, hay un artículo y te agarras a él como, como la viva, ah, ¿no? Hay mí me ¿no? pasa un golpe de Estado, pero es un golpe claro, de Estado. ¿Qué quiere es decir? Ahora habla proceso. ¿Es un golpe de Estado? Bueno, no hay no alzamiento hay, no, militar. Tú, no. tú imagínate. Es estado, eh, en España, elenario, en España, en España casado, casado ha dicho que. ¿Cómo era que, que, que Pedro Sánchez era un ocupa y era un usurpador. Bajo legítimo. Lima, bajo la, ilegítimo. Bajo el mismo principio, Casado o... ¿Cómo se llama el niño este? Rivera. Podría haber estado proclamado presidentes. Si tienes un presidente, ilegítimo y usurpador. Claro. No, pero es que, vamos a ver, yo en principio eh, nunca, nunca he dicho que se haya proclamado en plan chorra. No, no es un, no, no, un término de legitimidad. Ten legitimidad. No, desde mi punto de vista no tiene ninguna legitimidad porque incluso aunque la constitución venezolana contemple eso, eso se tendría que hacer a través de las instituciones eso se tendría que hacer a través del Parlamento en ningún en ningún, sí. en ningún en ningún caso eso esto es problema. como si Puigdemont después, se lo colocamos en la calle y después sí. hizo un de hecho parlamento esto es lo mismo que si Puigdemont se presenta un día en Barcelona en una de las supermanifestaciones y se proclama eh, presidente de Cataluña y de paso el resto de España Opa, es que no hay nada, hay nada legal que lo av avalaría no, pero vamos a ver no hay nada legal que avale que un presidente se pueda proclamar en una plaza delante de sus manifestantes. Eso no, se, no lo dice la Constitución venezolana. La Constitución venezolana, como bien has dicho tú, Dice que cuando hay dejación de funciones por parte del presidente... Que, que, no la hay. que no la hay. Ese problema que no la hay. A través del claro. proceso parlamentario, o sea, no se dice las claro. instituciones quedan abolidas y entonces nos vamos a la calle y nos autoproclamamos, entonces es cuando se puede iniciar ese proceso de proclamación del presidente... Del y tres parlamento. meses, ¿eh? solamente tres meses. Claro. Claro, lo que lo decir es un bueno. Esto es solo, solo por... por esto por un lado, por eso digo que no digo que sea chorra, sino que es absolutamente fuera de todo procedimiento democrático y de todo procedimiento institucional, lo cual le quita toda la pero al lado un barniz toda... legalidad. Pero, sí, bueno, sí, pero es este es bar... el problema. Este barniz es, es, una, sí. es una justificación, simplemente. Sí para, insisto, justificar una estrategia que, estoy de acuerdo, se ha ido fraguando con mucho tiempo y una estrategia que realmente responde a otros a otros intereses. El que lo consideremos de extrema derecha o no de extrema derecha, bueno, no deja de ser más o menos anecdótico, por decirlo de alguna manera, pero dentro de este partido hay muchos grupos, como dentro de todos los partidos hay muchos grupos y algunos de ellos, desde luego, de Internacional Socialista. No tienen nada en el supuesto de que la Internacional Socialista estuviese viendo alguna a legitimidad en cuanto a derecha, izquierda, no sé qué. Porque Carlos Ángeles sí, sí, sí. Pérez, que has comentado, de la Internacional Socialista... Pablo Cobar, ¿Eh? Pablo ¿Eh? Cobar fue miembro de la Internacional Por Socialista. Por eso digo, entonces sería la, la historia. Pero después hay un tema que tú has comentado, que es el, el, el, el, el momento geopolítico, Yo creo que hay un momento económico que es muy importante y que en gran medida justifica lo que está ocurriendo en, en Venezuela, que es la política de Estados Unidos. Desde mi punto de vista en este momento, la única política que tiene Estados Unidos y Trump es su mejor comercial, es la política de la inestabilidad. Es decir, Estados Unidos tiene una economía de inestabilidad, tiene una economía que su principal valor añadido es la inestabilidad global. Cuanto más conflicto, cuanto más inestabilidad, cuanto más guerra, mejor le va a Estados Unidos. De hecho, Pero los indicadores económicos nada, de estas Claro, tiempo, es, es, es un movimiento cíclico y ahora estamos en este movimiento cíclico, después de la época de Obama, porque no solo es Venezuela, son todas las historias, está rompiendo todos los tratados habidos y por haber, está generando todos los conflictos posibles, le da igual que sea con Corea del con Norte, Rusia, que con Rusia, que con quien sea, pero esto es bueno, no, no es una cosa casual, no es que el tío esté tarado, que puede estarlo también, sino que realmente está sirviendo a los intereses económicos de su país y lo está haciendo con una eficacia tremenda. Y dentro de este juego está Venezuela. Y Venezuela le interesa porque es un conflicto muy importante y no olvidemos que es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. No, no nos estamos jugando cualquier cosa. Entonces, realmente, el eh, poder acceder a esas reservas... El poder controlar esas reservas de alguna manera, como realmente era el objetivo en, en Irak, es algo realmente importante para la política de Estados Unidos. Entonces, hay un momento geopolíticus y hay un momento economicus realmente importante, en un momento en que la economía de Estados Unidos se está viendo desbordada y sobrepasada por otras economías que son más productivas, más innovadoras, más eficientes, etcétera, etcétera. Es un, es un poco sembrar el caos de la periferia para favorecer el centro. Claro. Más, el, el, el núcleo a nivel claro. político, -economía, político -economía, cuanto económico. Cuanto más conflicto, mejor claro. me viene a mí. Porque mi economía es una economía del un conflicto. Lo, lo, lo paradójico de estos dos países ¿no? que están en, como en ese conflicto en la frontera que son Colombia, Venezuela, dos países que, que, que a priori son en este momento lo, lo más antagónico que hay, ¿no? Uno es la, la extrema derecha, el otro es la izquierda y eh, con, o sea, con, con políticas totalmente distintas, pero que a la vez han llegado a semejarse tanto... Con, con su arbitrariedad, cada uno en su punto son, son muy semejantes con, con, con el olvido totalmente hacia, hacia el, el pueblo que supuestamente están, están defendiendo, con unas políticas hacia, hacia, hacia sus recursos económicos también que, que, que están destrozando ambos con sus políticas, están destrozando sus países y están destrozando sus regiones. Entonces es como... Eh, ver que esos extremos eh, se están aniquilando eh, mutuamente de alguna manera y eso, y eso todo esa, ese, esa, eh, eso que está hirviendo ahí está siendo perfectamente aprovechado por, por, por Estados Unidos y por todos los que tienen intereses ahí en ese momento pero al final eh, son dos sistemas que eh, a, a su vez están totalmente contaminados por la corrupción, contaminados por... o sea, no, no pueden funcionar de ninguna, de, de ninguna manera. O sea, suceda lo que suceda y pase lo que... Hay gente que está intentando hacer cosas por un lado, intentando hacer cosas por el otro, pero mm, es, está ya tan enraizado, tan, tan metido en, en, en, en sí, en el ADN de todos los de, los, de, de esos gobiernos, que, que realmente... O sea, ¿qué hay que hacer para que eso cambie? ¿no? ¿Qué hay que hacer para que, que pueda realmente salir otra, otra posibilidad de todo esto? Entonces, es, o sea, yo llego a la pregunta de realmente, o sea, ¿existe una solución para, para, para Venezuela en este momento de no ser invadida, por ejemplo? ¿Existe, o, o, hay, ¿Hay algo que la diferencie de, de, de, de lo que pudo pasar con Irak o con Siria o con Libia o con todos los ejemplos que podemos tener? Hay algo que realmente pueda eh, girar y que, y que no, no llegue a suceder eso? Yo creo sí. que sí. una selección. No, ¿Tú ¿tú ¿crees? ¿Yo, yo, yo yo creo que no. No, yo no, no, no, creo, no, creo que, que, que, no que no comento muy rápido, porque si sí, sí, sí. uno, el tema este de la legalidad y tal, visto también desde fuera, ¿eh? Pero yo me traje, uno de los últimos viajes que hice a Venezuela, un periódico que lo tengo en casa, yo vivo aquí en Cineos además. Eh, con las últimas elecciones a la Asamblea Nacional, que era el 80% de los votos eran en contra de Maduro. Maduro tuvo un 20%. Que hizo, que hizo Maduro? Que es un señor que está. En... A mí me da pena, Maduro, ¿eh? A veces le ves en la televisión, es un señor que da un poco de pena. Montó la Asamblea Nacional Constituyente. ¿eh? Es como si aquí gana. Podemos ganar el Parlamento Regional y Revía dice, coño, como no me gusta, monto otro Parlamento. Eso es público. O sea, que la, toda la legitimidad está por la borda. ¿vale? Y la Constitución reconoce ese, ese procedimiento que es el que aprobó pues para nombrar a este señor presidente, que puede ser correcto o no correcto, pero el Tribunal Supremo, por ejemplo, de Venezuela es 100% chavista, o sea, está controlado por el gobierno. Es un punto número uno. Punto número dos, comentabas el tema de la, eh, de la unicidad de puntos de vista de medios de comunicación. Yo vete a un, coge un avión, vete a Caracas y sin salir del hotel... Que yo, yo hago esta broma con mis amigos, de, es que con Zapatero, ¿no? O sea, el Zapatero debe ser verdaderamente tonto, porque tú te vas a Caracas, te metes en el hotel a las 6 de la tarde, estás dos horas viendo la tele y te das cuenta, ahí, ahí, ahí, eso es como lo del régimen de Alemania, o sea, todos los canales los ha comprado a Capriles, a esta gente, es como gran hermano, o sea, es una cosa de locos, es algo indefinido. No está llegando mal. la información en todo. No, pero, pero, o sea, aquí tenemos diversidad, aquí no podemos reunir, en Caracas también te puedo reunir. En La Habana, no sé si podrías montar sí, este foro. Sí, perfectamente. Criticando al gobierno Perfecto, perfecta, Perfectamente, sí. es un mito de los que no habéis ido a La Habana porque sí. vamos eh, sin ningún problema. Y, y luego ya otro, otro punto, bueno, otro punto que has comentado, hay una frase que me gusta mucho decir a mí, que la, la historia explica las cosas pero no las justifica. O sea, el hecho de que, de que Allende le hicieran un golpe de Estado explica que, que en otros sitios la izquierda haya dado golpes de Estado. Hay que recordar que Chávez intentó dar un golpe de Estado, pero no lo justifica. ¿no? Sí, pero lo, no o sea, lo, lo sí, la Pero La mancha no, no, no, no, no, llegó, no llegó al poder. No llegó al poder. Pero lo intentó. ¿eh? No, pero no, pero no, pero lo intentó. hago 10 años de cárcel. Sí. O sea, que dos años, ¿no? dos años. No, no, ya, pero, no, no, ya, pero ¿no? dos años encarcelado. Luego tuvo no, yo que. convicción para presentarse. Pero que no me vale la... Eh, esto, ¿Esto se justifica? Porque no, no, no pero lo que creo que estaba aplicando no, no, no. Es, es el injerencismo. Eh, lo que está hablando Miguel no era de golpe de Estado, o no, es el y, tema de la injerencia. Y el último punto, que es: yo creo que hay un caos, todavía es un tema de ideología, o de en mi opinión, Estados Unidos lleva como 25 o 30 años que no hace nada en Latinoamérica. O sea, está volcado en Asia, volcado en Oriente Medio. En Latinoamérica están no, no tienen actividad. Y ahora esto es el primero, yo soy el primero también que me da miedo, porque Trump no, es Trump es un tío que da miedo. O sea, es, esto, es sí, esto, esto es un mito, pero per, perdóname si sí, sí te tengo que hay, hay un mito, eso lo, lo, lo, lo Panamá, difundió mucho el expresidente de. el expresidente de la OEA, eh, no Almagro, el delincuente que está ahora, sino otro chileno, se me olvidó el nombre, el, eh, fue el que dijo. Qué suerte que Estados Unidos está concentrado con Asia porque así ha dejado a América Latina tranquila, eso es un mito. O sea, no hubo intervención militar directa en los últimos 20 años, 20, 20. O sea, hasta el año 91. El, de hecho la última intervención en Haití podríamos cifrarla con Clinton, o sea que no, no es tan, tan lejano pero las empresas multinacionales eh, y los agentes estadounidenses han estado metidos hasta el cuello, hasta el cuello. El, toda la política de Uribe en Estados Unidos se llama Plan Colombia, firmado por Bill Clinton y desarrollado durante los últimos años, eh, con intervención no solamente militar, militar, o sea agentes militares, bases militares estadounidenses, sino con formación de cuadros colombianos, etc. El mito de este de que no había intervención estadounidense, hombre, no ha sido como la de Irak, es cierto, no, eh, la invasión de Panamá, de Granada o de Haití, invadieron, pues llevamos unos tiempos, pero eh, es difícil defender eh, que la salida del expresidente de Paraguay, me caiga bien o mal, fue casual. El golpe de estado parlamentario, que por cierto ahora hay presidente, que apoya a Guaidó. Es difícil defender que el secuestro del presidente de Honduras en la noche, en el palacio presidencial, en pijama, subirlo a un avión y llevarlo fuera del país, no tuvo nada que ver con Estados Unidos. Es difícil. O sea que Estados Unidos también aprende. Ahora no ha metido a los aviones directamente a invadir. Primero está forzando a Colombia. Claro. ¿Tiene, Colombia tiene un presidente enajenado absolutamente. Sí. que A poco que le pongan la mecha. Eh, yo, yo sinceramente creo que la invasión, si no ocurre, la invasión colombiana, porque yo creo que Estados Unidos se atreva a meter directamente sí. militares sí. a la Venezuela, Estoy, lo descarto absolutamente. Pues es que ahora funciona por terceros Claro, países. por terceros. Pero mi única esperanza es que los militares colombianos, como son tan corruptos y tienen tan poca gana de trabajar, pues, lo, le, no, sí. Los hospitales colombianos les interesa la guerra porque hay que alimentar a 600.000 soldados. ¿Tú sabes el negocio que es eso? Eso están robando dinero como locos, desde hace muchos años. Pero no quieren mucha guerra. La justa. La justa. El LN y tal, para no una es escala. Así. Pero no mucha guerra, no me compliques. No invasiones es una cosa más complicada. ¿Y ahora sí? No, Brasil, Pff, el ejército brasileño es una cosa muy, muy extraña, pero, ¿eh? Yo hace unas semanas que hay mercenarios en la frontera de Brasil y sí, mercenarios, sí, me, claro, y para paramilitar. ¿Y los mercenarios pagados por Estados Unidos, que no sé si están entrenando o algo. Pero, pero, pero así no invade Venezuela, eso es, no, pues, no, pues tampoco. O sea, sí, el ejército sí, bolivariano sí. es un tocho, ¿eh? O sea, pues, no, es, pues, no, es un, sí. no es un ejército cualquiera. Es también un poco elástico, pero no, yo, yo no estaba preparando... Desde hace rato. Sí, claro. milicias, yo, yo desde luego... No, la, la milicia es una las milicias se formaron en 2002. Después del golpe de estado, yo entrevisté al viceministro, que organizó, viceministro de Chávez, que organizó las milicias armadas en el año 2003. Pero no está reforzando las... Está, simplemente las, ah, la, la, las han reentrenado. Pero en, en, en Caracas, especialmente en Caracas, pero en toda la zona hay milicias desde el año 2003, porque ya le dieron un golpe de estado. Entonces formaron, formaron a su gente y la armaron. Eso no es que ahora estén sacando las armas, siempre han tenido acceso a las armas, siempre han estado formadas, es un sistema terrorífico, pero que lo hicieron en autodefensa, según ellos, después del golpe de Estado. ¿No? Eso es... Yo, un poco con lo que decías de, de los últimos 25 años y Estados Unidos en Latinoamérica, yo creo que realmente lo que ha ocurrido, tú lo comentabas antes, que también había un momento geopolítico en el que ha habido toda una serie de cambios en los últimos 20 años en distintos países eh, latinoamericanos, digamos más tendentes a la izquierda, y en muchos casos, esto tiene que ver con Venezuela, el dinero venezolano claro. ha sido el que ha facilitado en muchos casos la estabilidad de algunos de esos gobiernos. Paco comentaba cómo el dinero venezolano ha mantenido el proyecto cubano durante mucho tiempo y en el momento en que se ha caído eso, Cuba pues, lo empieza a pasar muy mal. Pero de la misma manera pues, ha estructurado, cuando se quiso estructurar esta famosa Alianza del Alba, la creación de un banco latinoamericano que nunca llegó a salir adelante, pues con Correa en Ecuador... con otra cosa es después que algunos de esos teóricos gobiernos de izquierdas eran auténticos sátrapas, ¿eh? pero esto es otra, otra historia distinta. Ahora bien, eh, yo estoy totalmente de acuerdo que no se va a producir una intervención directa en, en Venezuela, yo creo que no es interesante, Estados Unidos no se puede permitir, sobre todo, mandar tropas americanas y efectivamente los países del entorno, los países eh, más cercanos, no creo que tengan un ejército preparado, incluso. No, Colombia técnicamente, lo tiene. Preparado lo pues tiene. Técnicamente. Sí sí sí. sí. Pero una cosa el es. Plan, no no no En no no, no, Colombia, Colombia hizo sí, sí. un, sí, sí. un sí, sí. ejército brutal Lo no, conozco. ¿eh? Pero, bien pero formado, mi sí, idea sí. es que no tendrían suficiente capacidad y que además se produciría una no sé escaramuza. Sí, sí, sí, sí que ahora mismo yo creo que no interesa a nadie porque deslegitimaría la intervención. Entonces creo que se va a producir más ese estar minando permanentemente el, el régimen, estar vale. proyectando las debilidades y sobre todo teniendo en cuenta que también el Maduro hay veces que se las pone a huevo, pero vamos, o sea, a veces, si joder. se callase, la cuestión es pone a huevo todas las mañanas, se las pone por las manillas. La cuestión es que hasta cuándo va a poder seguir cuánto sufrimiento hay. ¿Hasta cuándo se va, a poder avanzar, se va a poder seguir aguantando este sufrimiento? De todas maneras, y... hay, hay, comiendo el discurso. Una, una sola cosa, yo llevo escuchando que Venezuela se está muriendo de hambre de hace cinco años. Sí. No, no, no es de hambre, pasándolo, no. muy, pasándolo mal sí. o no. Pero a ver, en América Latina sí hay un máster en pasarlo mal. Bien, vale. La gente sabe pasarlo vale, mal. Sí. Y, no, no, quiere que no es lo mismo que aquí. Sí. Vale, vale. Hace cinco años que sí. estoy escuchando que está desabastecido. Hace cinco años que estoy escuchando que no hay medicina. Es verdad, hay desabastecimiento y faltan medicina, pero, hombre, ¿algo debe haber? Bueno, como él lleva décadas también así. Sí, sí, sí, <risa> y, no, no y por otra parte, a ver, si, si lo tenemos en la frontera sur y lo tenemos en si la pobreza, y la tenemos sí, sí. en... No, digo, pues no comence también el discurso de administración. hay una situación haitiana bueno, en el suelo yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, precisamente, cuando tocas ese punto, Creo que cuando hay, es, es cuando hay que empezar a repartir responsabilidades. Es verdad que hay una responsabilidad de ese bloqueo externo, de esta presión de Estados Unidos y demás, pero es una auténtica vergüenza que un país con la riqueza bestial que tiene Venezuela y que durante mucho tiempo ha estado ingresando a expuertas, no haya conseguido desarrollar una serie de sectores productivos mínimamente eficaces, no haya conseguido estabilizar determinados programas. Pero en cambio, en cambio Venezuela, como México, como otros países, ha sido tierra de enriquecimiento. Claro, y ha habido claro, gente que se ha enriquecido y se y lo claro. ha llevado crudo. Y tal, entonces pero, es lo que tenemos país, que, que cuestionarnos cuando hablamos de país rico y de país, pueblo pero rico. No, pero no, o sea, estás estás... Pero espera, lo que yo digo es que estoy totalmente de acuerdo contigo y esto que hemos criticado a otros países, donde hay gente que se ha estado enriqueciendo mientras había otra gente que se estaba muriendo de hambre, resulta que viene un gobierno supuestamente revolucionario, supuestamente de izquierda, supuestamente que va a distribuir la riqueza, supuestamente, supuestamente, y produce exactamente lo no, no, pero, pero, pero espera, lo mismo. Hubo, distribuyó riqueza hasta que se acabó el sol del petrolero. Es decir, hay, hay un informe de Standard Poor's, hay un informe de sí, que no es sospechoso tampoco de ser tal, que, que señala como los dos estratos más bajos de Venezuela aumentan en ingresos el 600% y el 800%. Y lo que genera es una masa... Con... Yo escribí un reportaje hace mm -hmm. años que se llamaba La revolución capitalista, mm -hmm. no es una idea de, de Chávez, mm -hmm. porque generó un mundo de consumidores, mm -hmm. de consumidores brutales. O sea, porque de pronto gente que no tenía dinero... Fue, fue impre... Yo viví esa época. Cuando Chávez, cuando Chávez estaba vivo, ¿eh? que no maduro, cuando Chávez estaba vivo ya el primer programa de vivienda, funciona, bien. Entonces dice, bueno, ahora hay derecho a tener nevera y, y cocina nueva. Y eran los, los mega almacenes del, del gobierno donde tú comprabas a precio de chiste. Eh, espera, Pero lo siguiente este es fue... esto es el problema, lo siguiente, esto es lo que no, claro, ha claro. creado una economía claro, eso, subsidiada. eso es lo que te voy a decir. Lo, lo claro, siguiente claro, fue eso. aire acondicionado y televisor bueno, de, de, claro. de, de... Y entonces, la, la gran crítica al chavismo a Chávez no a Maduro, ¿eh? es que yo creo que sí. son dos cosas diferentes, es, hombre, como no aprovechas entre 2004, digamos, porque recuperarse del golpe de Estado costó mucho, mm. 2005, mm. entre 2005 y 2010, 2012, para generar algo que estaba en el, en el, en el programa, que era una economía alternativa no dependiente ah, del claro. petróleo. Y no se hizo nada. Ah, esto, Ese, bien, es bien, esto, bien, Ese es el drama. Ese es el drama. Ahí estás ah, de pero lo otro era pero que, que se reintibuyó, sí, no en términos malo. de política económica, esto es un desastre. Sí. O sea, una cosa es que, que... es que tú generes un supuesto bienestar social ficticio, subsidiando todo tipo de bienes de, de consumo, ya no, ya no solo no los bienes más básicos, sino que bueno, los si los quieren bienes. más cosas, ¿eh? se mejoró la salud, No, la ya, no, no Exacto, ya sabes, ha habido programas interesantes, pero esto no ha tenido ninguna base sólida Ninguna estabilidad desde el punto de vista económico. Ah, no, sí. no tenía que, posibilidad lo de. Lo que, pasa, lo que pasa es que el, el drama, por otra parte, es que los defensores de, de la libertad, de la democracia y de la economía eh, que están criticando ahora todas las situaciones de Venezuela, no van, si llegaran a cumplirse, o sea, González Pons o Rivera claro. o toda esta familia, o, o, la, o, o la derecha, la oposición en Venezuela, no se van a dedicar a potenciar la economía no, no, no, de, de tal, el modelo económico que tienen ellos es, des es otro desastre. Totalmente Entonces, esto duele mucho, Totalmente. duele mucho. Pregunta quién es el mayor vendedor inmobiliario en Madrid en sí. este momento, la familia Capilés, que, es que son familias, muy, son familias claro. tremendamente poderosas, con muchísimo dinero, eh, pero igual que la familia colombianas igual que tal, y, y esto no han perdido. Eh. Llevan haciendo el plan B hace mucho tiempo, yo cuando vivía en Panamá, los barrios ricos de Panamá crecían a punta de dinero venezolano, le llamaban los barrios de Panamá a los barrios que estaban vacíos, torres y torres de edificios compradas por clase media alta acomodada haciendo el plan B y sacando dinero y comprando pisos como locos, pero como chulos, es una cosa, y además de hecho elevaron los precios de Panamá de una manera ilógica porque llegaban y le pedían un millón de dólares por este piso, un millón de dólares, no, tal, reventaban los precios, ¿no? y lo que duele mucho es que nosotros los los pobres de aquí y de otros lados estemos discutiendo y podamos salir en defensa de que es que Maduro es muy malo y González Pons está siendo a la de la democracia de tal no eso ya es algo más grave hacer para decir quiero decir a Maduro no significa estar de acuerdo claro. con González eh, Claudio. Sí, o sea, sí estos esto son dos cosas distintas. Sí, ¿eh? sí. Es, es válido y perfectamente legítimo criticar los dos. Perfectamente. O sea, de hecho, de hecho, es, como de hecho este es muy santo. De hecho, algunos lo llega, lo que llegamos a hacer Por eso, Oye, en este caso.